Feliz tarde a todo el pueblo de Venezuela, Cuatro y tres minutos de hoy, sábado 29 de abril de este año 2023, un día importante que queremos dedicar a partir de este momento, justamente para hablar de lo que hace instantes escuchábamos en el sonido del día de ayer del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, sobre la ley de extinción de dominio. Yo soy Verónica Chacón Casa, en nombre de todo el equipo les saludo, le invitamos a que estén junto a nosotros durante los próximos minutos. Esto que fue aprobado el día de ayer, específicamente esta ley de extinción de dominio contra la corrupción. Ha sido una lucha importante que ha hecho el Ejecutivo venezolano desde hace varios años, incluso con el comandante Hugo Chávez. Pero desde la llegada también del presidente Nicolás Maduro Moros ha sido enfático en acabar contra la corrupción corrupción, acabar con la corrupción venga de donde venga. Y por fin el día de ayer fue entonces discutida, pero sobre todo aprobada por unanimidad esta ley de extinción de dominio contra la corrupción que palabras más palabras menos ataca de manera directa a las mafias y sobre todo los bienes que de manera ilícita fueron eh, adquiridas a través de las mafias venezolanas y sobre todo esa vinculación que se ha tenido entre el sector privado y algunos eh, voceros y algunos representantes de la administración pública, el jefe de Estado, importante lo que anunciaba el día de ayer, que hacía público a través de esta locución desde el Palacio de Miraflores, sentenciando la gran necesidad por parte del Poder Legislativo de ir hasta el hasta el fondo, de ir, digamos, de manera minuciosa, analizando cada uno de las personas que han estado involucradas en hechos ilícitos y de corrupción de, de dentro de nuestro país, y por supuesto, castigarlos con todo el peso de la ley. Esta lucha ha sido eh, importante, y no es únicamente en este año 2023, luego de los últimos acontecimientos que todo el pueblo de Venezuela y el mundo entero ha conocido en esta lucha importante contra la corrupción, sino que viene desde hace varios años. El presidente Nicolás Maduro incluso... Hace nueve años también hablaba de la importancia que debe tener la revolución y sobre todo todos y cada uno de los revolucionarios de luchar contra las mafias ilícitas de nuestro país y esto ha sido reiterativo en innumerables oportunidades por parte del primer mandatario venezolano que ha sido exhaustivo eh, al exhortar a cada uno de los venezolanos pero sobre todo a quienes tienen incidencia directa con los diferentes poderes de nuestro país a no permitir ningún acto delictivo, venga de donde venga. Queremos colocar para ustedes extracto de estos análisis que ha hecho el jefe de Estado en otras oportunidades, en otros momentos históricos dentro de la República Bolivariana de Venezuela, invitando a todos y cada uno de los venezolanos a mantener esos valores patrios y esos valores revolucionarios de luchar contra la corrupción. Ha sido también enfático en analizar que el tema de la corrupción, sin duda alguna, va eh, de manera contraria al camino del verdadero valor revolucionario. Vamos a escuchar parte de lo que decía hace nueve años atrás el jefe de Estado, Nicolás Maduro la corrupción en una nueva dimensión así como hemos ido en esta ofensiva económica así yo estoy preparando un plan arrasador ese sí va a ser arrasador contra la corrupción contra los corruptos y la habilitante será mi gran instrumento para la batalla por desentar ...nuestro país y construir una nueva ética política... ...una nueva ética ciudadana... ...como base espiritual... ...institucional y política... ...de una nueva sociedad. Después nos digan que no lo dije. Yo contra la corrupción voy con todo... ...y no es un problema de yo o personal... ...nosotros contra la corrupción... ...tenemos que ir con todo... ...porque una sociedad nueva... Se puede construir solo sobre la base de nuevos valores espirituales, humanos, éticos, morales, políticos. Valores espirituales, éticos y morales. Así lo decía el jefe de Estado, pero es importante hacer este análisis porque aun cuando esto fue hace nueve años, continúa ese preciso discurso, pero además esa necesidad. Ha sido el jefe de Estado el pilar fundamental y quien ha llevado la batuta desde hace ya varios años en la lucha absoluta contra la corrupción. E entender desde cada una de las áreas de nuestro país la importancia de acabar con la corrupción y por supuesto de este... Poder desmembrar todas las mafias que internamente se han, eh, digamos, colgado dentro de la revolución bolivariana, siendo contrario a los parámetros de los corruptos a los que realmente se maneja dentro de los valores revolucionarios y socialistas que desde el comandante Hugo Chávez se han venido profesando en nuestro país. Vamos a seguir escuchando, eh, igual, este mismo año en el contexto de la lucha contra la corrupción, otro de los fragmentos en otra oportunidad que el jefe de Estado hacía sobre este tema. La propia ofensiva económica es una lucha contra una forma de corrupción, que es la usura, la especulación, el remarcaje sobre el precio, la malutilización de los dólares de la república. Corrupción del sector privado, podríamos decir, y de algunos funcionarios públicos involucrados en instituciones. Y hemos ido a fondo, descarnadamente, como nunca antes en la historia, en vivo y directo por televisión, pudiéramos decir, parodiando, o parafraseando a los comentaristas de... ...de los eventos deportivos. En vivo y directo hemos transmitido las inspecciones para que todo el mundo las vea. Ahora, la lucha contra el fenómeno de la corrupción, como yo lo planteé cuando solicité la ley habilitante... ...en lo fundamental es en la construcción de una nueva ética ciudadana. Convocar a todo el país a una nueva ética republicana. A la construcción de una nueva ética del trabajo, del valor del trabajo del valor de los que trabajan, del valor de la decencia, de la transparencia pública, ¿no? en el campo de los que nos toca administrar los recursos públicos, del valor de cuidar el patrimonio público para invertirlo de manera transparente en la necesidad colectiva de la sociedad y de cuidar, bueno, el honor, la autoridad que tienen que tener los cargos a distintos niveles, que deben ser el ejemplo de la moral, la transparencia, la humildad, inclusive en la forma de ser y de vida. Y en el campo privado, la lucha contra la corrupción está involucrado, bueno, en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de capitales, el ataque a la moneda. Te pongo un ejemplo, por... en la lucha contra la corrupción, que estamos a fondo. El ataque contra la moneda en Venezuela es dirigido por un conjunto, un conjunto de páginas... Web, páginas de internet, por ejemplo, como Dollar Today, que es dirigida desde Miami por un grupo de venezolanos, sedeño, etc. Y ellos atacan la moneda desde allá, crean una circunstancia ficticia de guerra contra nuestra moneda y, por otro lado, aparecen las distintas formas para saquear a la clase media venezolana con una moneda ...inflada de manera ficticia. ¿Es eso corrupción o no es corrupción? ¿Eh? Está Así bien, que, fíjate José Vicente... ...la lucha contra la corrupción... ...yo estoy preparando... ...como lo he dicho... ...y lo digo desde acá... ...no va a haber arrepentimiento, lo vuelvo a decir... ...el primer trimestre del año 2014... ...yo estoy preparando con detalle... ...una ofensiva legal con la militante... ...una ofensiva institucional... ...una ofensiva judicial de lucha profunda, extendida y total contra la corrupción. Se van a ver sorpresas muy grandes y que nadie se declare perseguido político, porque voy a fondo, muy a fondo contra la corrupción. El dólar, una pesadilla, ¿no? Ese dólar del que tú hablas, ¿no? El dólar ficción, el dólar paralelo que Rafael Ramírez habló es pulverizarlo. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacerlo? Ya lo estamos ¿Cómo salimos de este túnel? Ya lo estamos haciendo. Cuando los venezolanos todos entendamos... ...que el 95% de los dólares que se usan en la República... ...por necesidades de la economía, por necesidades de la sociedad... ...el 95% los garantiza el sistema de Cadivi... ...y otro 2, 3% los garantiza el sistema de SICAP. Solo un 2%, 3% de las necesidades... ...salen a cubrirse en este momento... ...salen a cubrirse en la calle. Cuando entendamos eso, podremos entender la fortaleza que tiene el Estado venezolano... ...para garantizar la cobertura del 97% del mercado de los dólares del país. Ese dólar es un dólar ficticio. ¿eh? Lo que nosotros tenemos que crear mecanismos verdaderamente transparentes... ...cada vez más transparentes y eficientes, como se están creando... ...a través del Centro Nacional de Comercio Exterior Venezolano... ...y del nuevo Cadivi... ...para que ciudadanos de a pie... ...en este caso... ...que verdadera y decentemente... ...necesita acceder al dólar... ...tenga el acceso directo... ...porque también se el caso José Vicente... ...el dólar paralelo... ...todo el mundo sabe que es un dólar ficticio... ...el hijo sedeño desde allá con dólar Today... ...en una página web... ...que es enemiga de la República... ...no puede estar fijando el dólar a tanto, a tanto, a tanto... ...eso es falso ese dólar... ...ahora, también sucede... ...que cuando se abren mecanismos, por ejemplo... ...como el dólar ciudadano, el dólar que le toque en la tarjeta de crédito... ...comienzan a abrirse también mil mecanismos de corrupción... ...del raspa tarjeta, del raspa llave, del raspa no sé qué cosa... ...nosotros tenemos que lograr un punto de equilibrio verdadero... ...en la honestidad del ciudadano... ...en las formas honestas que funcionan las instituciones... ...yo le puedo decir al país... Y comprometo plenamente mi palabra en esto. Venezuela tiene el ingreso divisas tiene los dólares para el funcionamiento del 100% de las necesidades de toda nuestra sociedad y de toda nuestra economía. Así que lo que hay que ir ajustando, compatriotas, ajustando y no tomar al dólar de la república como base para negociados, especulaciones y daños que al final son daños para todo el país. Ahí lo es decía el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, hace ya casi 10 años previo a la ley habilitante, que fue promulgada también por la revolución bolivariana, y además que ha jugado un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. Han sido escenarios, digamos, similares, en donde la participación del sector privado ha estado también presente, y eso es importante recalcar, y también mafias que se han incrustado dentro del Estado venezolano, que ha sido el mismo Estado y el mismo gobierno bolivariano quien ha luchado para sacarlas de este proceso, y por supuesto... Eh... ...a Atacar de manera directa a quienes incumplan con las leyes venezolanas, pero sobre todo a quienes incumplan con la moral del pueblo venezolano. Y esto justamente es lo que ha traído la ley que el día de ayer fue promulgada en la Asamblea Nacional por unanimidad, y eso es algo muy importante que debemos acotar, porque aquí se trata de una lucha de todo el pueblo de Venezuela frente a unas irregularidades ilícitas que han sido cometidas por grupos que no han estado consonos con el proceso revolucionario ni con el proceso de profundas transformaciones que se vive en en nuestro país. De esta manera, desde la Asamblea Nacional, desde el hemiciclo protocolar, se aprobó por unanimidad esta ley para el control y para, digamos, eh, poder atacar de manera directa a estas mafias que han estado incrustadas en el Estado, en el estado venezolano y que ha sido eh, solicitado el jefe de Estado como máxima autoridad de nuestro país que se realice todo lo que deba realizarse para poder atacar de manera directa a quienes incumplan con nuestras leyes venezolanas. Tanto el sector. ...privados como los funcionarios que están, in, digamos, involucrados en parte de estos procesos... ...y de estas tramas de corrupción en el sector público. Por ello, el día de ayer, así fue, un debate importante, pero sobre todo importante fue también... ...lo que varios de los diputados pudieron eh, elevar en su discurso. Vamos a escuchar de inmediato parte de lo que dijera el día de ayer el diputado Diosdado Cabello Rondón. En el marco del procedimiento, el tribunal...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 Ahí lo decía el día de ayer en la, en la Asamblea Nacional, la explicación de esta ley orgánica para la extinción del dominio, ¿de qué trata esta ley? Por supuesto, eh, favoreciendo al Estado venezolano, pero sobre todo a los bienes, inmuebles y cualquier otro dominio que hayan sido, eh, digamos, tomados de manera ilícita por los corruptos que han estado ligados a diferentes tramas en nuestro país durante los últimos meses y los últimos años. Pero esto también aplica y esta ley queda, digamos, sentenciada para poder rest guardar bienes y dominios que son de todo el pueblo de Venezuela. Esto fue en horas de, eh, tempranas, el día de ayer, pero en horas de la tarde, se reunió justamente parte de eh, los representantes de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también estuvo en el Palacio de Miraflores, junto al primer mandatario venezolano, y allí le dio una explicación, no solo al jefe de Estado, sino al pueblo en general, sobre la importancia de esta ley orgánica que fue aprobada el día de ayer. Vamos a escucharlo.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 En líneas generales, ¿qué busca esta ley? Pues acabar con los corruptos, con los mafiosos y también con aquellas personas que incumplan contra nuestra legalidad. Y por ello fue aprobada esta ley el día de ayer y de la que vamos a estar conversando en estos próximos minutos el día de hoy. 4 y 19 minutos de la tarde, es momento de hacer una pequeña pausa, pero queremos también agradecer la presencia del diputado Julio Serpa. Ya se encuentra junto a nosotros como está, diputado. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta con el diputado Julio Serpa para conversar todo lo referente a este importante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 4.26 minutos, así lo decía el día de ayer el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, desde el Palacio de Miraflores, la necesidad de ir hasta el fondo, diputado, y con eso queremos iniciar la entrevista eh, la tarde de este sábado con el diputado Julio García Serpa, que nos acompaña el día de hoy. Ayer fue enfático el jefe de Estado, pero ayer también por unanimidad fue aprobada esta ley desde la Asamblea Nacional, previo al día de ayer hubo discusiones desde las diferentes regiones de nuestro país, pero además son años también del jefe de Estado como... El principal líder que ha llevado la batuta en la lucha constante contra la corrupción, venga de donde venga, ha sido además su, su apreciación durante todos estos años. Usted como diputado y quien además estuvo también, digamos, en todo el tema de la discusión, ¿cómo fue el ánimo para la concreción de esta ley que ahora, digamos, ya está... Eh o ya regulará estos bienes de, no, de dominio de, que han venido de manera ilícita a los corruptos. Hola Verónica, bueno, muy saludos a todo el país que nos ve a través de la señal de Venezolana de Televisión, gracias por la invitación. Es importante que desde la Asamblea Nacional y de todos los espacios de la sociedad nosotros llevemos estos temas, nuestro pueblo conozca qué es lo que, en qué estamos legislando, en qué estamos trabajando. ¿no? En este caso nos trae eh, a, a este espacio la promulgación el día de ayer por parte del presidente Nicolás Maduro de manera expedita de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. ¿no? Es un fenómeno, es, una, es un instrumento bien importante. Eh, nuestra legislación no conocía instrumentos como este y es bueno que lo analicemos ¿no? en cada uno de sus espacios. Pero previo a eso, es bueno decir que esto fue una iniciativa del Ejecutivo. El propio presidente Nicolás Maduro envía a la Asamblea Nacional y solicita que se legisle en esta materia. ¿no? de ahí el, el capitán Diosdado Cabello, quien es el jefe de nuestra fracción, lleva eh, la, la eh, primera discusión, propone esta ley y bueno, un poco más de 30 días después de la primera discusión, eh, luego de una serie de consultas que se hicieron a nivel nacional en el Palacio Federal Legislativo, en el cual recibimos propuestas del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, de la Superintendencia Nacional Antidroga y bueno, del Poder Popular en general, abogados litigantes, hemos traído un instrumento además Disculpame, eh, bien debatido también con los sectores de la oposición eh, es Que importante. participan en el Parlamento Es claro. importante decir que, esta, que esta, esta ley fue aprobada por una min, unanimidad De, de quienes estamos en el seno del Parlamento Y bueno, en adelante eh, estamos ante un instrumento Que tiene eh, como objeto principal, para entrar ya en materia eh, La recuperación, el, el, la localización y... Eh, traer a manos de la República bienes que hayan sido productos de delitos como el narcotráfico, la legitimación de capitales, eh, el, en este caso la, la corrupción, de este tipos de delitos que son de los más graves que no, hay en nuestra legislación, que son eh, sumamente lesivos a los derechos humanos. Y en este caso nosotros, eh, eh, bajo esta figura, que debo decir, no es, eh, eh, no es creación de, de nosotros, es una figura latinoamericana, sí, de la doctrina del derecho latinoamericano. Hay antecedentes en diferentes eh, debates que se dieron en las Naciones Unidas, instrumentos multilaterales que han sido aprobados en Naciones Unidas. Hay una ley modelo que tiene la Oficina contra el Crimen y las Drogas de las Naciones Unidas, que en la cual eh, nosotros hemos tomado como referencia, o sea, que es un instrumento global. ¿no? internacional, internacional ¿no? de carácter global, en Colombia hay una ley de extinción de dominio que tiene ya más de 20 años de aprobada, eh, en Paraguay, en Guatemala, en Perú, en este momento se está discutiendo en Panamá también la ley de extinción de dominio. Y de esas eh, de alternativas, del derecho comparado, hemos tomado a, a algunos insumos y hemos adaptado, por supuesto, lo que tiene que ver con nuestra legislación, con nuestra constitución. Usted en Trascámara me decía que se hizo todo el análisis, y todo el debate con el pueblo, con el poder popular en diferentes espacios de nuestras regiones. ¿Fueron adaptadas, digamos, algunas de las propuestas que se emitieron de esos encuentros virtuales, de esos encuentros presenciales, en donde se pudo debatir un poco eh, la ley? Por supuesto, sí, fíjate que hubo una hubo, había una propuesta, de, estos son tribunales especiales, por ejemplo, la, eh, el, y, y fiscalías que van a estar especializadas en esta materia, Esa, esas propuestas vinieron de estas instituciones, eh, la Contraloría también aportó de alguna forma lo que tiene que ver con eh, el, las declaraciones juradas de patrimonio como un instrumento valedero, No tenemos un funcionario público que al entrar al cargo, como hacemos todos, Declaramos cuáles son los bienes claro. que tenemos y bueno, eso es, eh, es una es un deber hacerlo y actualizarlo anualmente. Bueno, de ese de esa eh, declaración jurada de patrimonio es un instrumento valedero para, en el caso que haya que eh, revisar cuáles son los bienes de una persona. Y sí, en general eh, la consulta fue bastante amplia, aunque fue un proceso rápido, porque así lo, lo pidió el presidente, fíjate que nosotros aprobamos en segunda discusión la ley el día jueves. Eh, fue al, eh, al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala constitucional para que declarara su carácter orgánico y el viernes ya el presidente, a pesar de que nos decía ayer en la locución, eh, estaba eh, sentido de salud, eh, con una gripe, él decidió, bueno, es importante claro. que hagamos que esto. Y... Eh, no en la entrada en vigencia en esta ley, porque ayer mismo tuvimos actos eh, de, de, de incautación preventiva y viene nosotros tenemos en nuestra legislación una figura como es la, la ley contra la delincuencia organizada y de financiamiento del terrorismo que prevé eh, este tipo de incautaciones preventivas mientras termina el proceso y es bueno comparar si ya tenemos esto, por qué estamos sacando... Eh, ...o estamos aprobando una ley de extinción de dominio... ...y, y quisiera entrar en materia, claro. si me lo permites... ...en este caso, la ley que tenemos en este momento... ...nos exige, por ejemplo... ...que exista una condena definitivamente firme... ...para eh, tu poder, una condena penal en el proceso penal... ...para poder confiscar los bienes... Okay. ...en la figura, o sea, tenés que llevar el juicio... ...agotar todas las... Para poder todas, las ...todas las materias para en definitiva... ...ya cuando la, la otra persona, el juzgado en este caso... ...o el penado, no tiene más recursos ya tú puedes confiscar los bienes. Okay. La ley de extinción de dominio es distinta y eso no, no es necesario esperar. Pudieran decir, bueno, pero no se respeta la presunción de inocencia, el, el debido proceso, no es parte de las críticas que han hecho, no solo en Venezuela, en, en cada uno de estos países cuando se, ha, cuando se ha promovido esta ley. Y al principio uno como abogado quizá... Le, eh, ...esto no le no, no, no le encuentra justificación, ¿no? Luego de, de estudiar la materia, de revisar bien... ...y es el proceso que estamos haciendo... ...nos damos cuenta que la extinción de dominio... ...es un proceso civil... ...el proceso penal está avanzando... ...digamos el caso de estas tramas PDVSA-Cripto... Uh -huh. ...hay un proceso penal que está avanzando... ...están siendo investigados... ...van a ser acusados y juzgados, ¿no? Pero paralelamente se abre un proceso de carácter patrimonial... ...o de carácter civil... ...porque yo presumo que esta persona... Que está detenida, que está privada de libertad por hechos eh, presuntos, hechos de corrupción, porque no ha sido un juzgada ni condenada, yo presumo que tiene una cantidad de bienes que no son legítimos. Entonces tú agarras a esa persona y dices, ahora vamos, mientras estás en el proceso penal, vamos a un proceso civil. Investigar sus bienes. Sí, no, la, la fiscalía es quien acciona en okay. este caso, ¿eh? No puede accionar en ningún ciudadano común, si puede llevar la denuncia, pero al final quien acciona ante el Tribunal de Extinción de Dominio es la fiscalía. Entonces la fiscalía dice. Yo sospecho que esta persona tiene estos bienes, que tiene estos bienes, esos bienes no lo puede demostrar su legitimidad porque no son cónsonos con sus ingresos. Entonces se abre este procedimiento civil en un tribunal especial, con la fiscalía y con la persona que tiene el derecho a la defensa además. Y en ese, eh, en ese proceso civil... ...esta persona debe probar que esos bienes son legítimos... ...y que los adquirió de manera legítima... ...que no fueron producto de eh, eh, hechos de corrupción... ...o otro tipo de hechos en caso de narcotráfico... ...legitimación de capitales... ...entonces se respeta el debido proceso... ...se hacen dos audiencias... ...una primera audiencia para llevar las pruebas... ...una segunda audiencia de fondo... ...el juez va a revisar los elementos probatorios... ...va a decir, puede esta persona o no... ...demostrar la legitimidad de estos bienes... ...si no lo hacen, aun cuando no haya condena penal... Tú no le has podido demostrar al Estado, que estás además en un proceso uh -huh. bien delicado, que esos bienes son legítimos y el Estado puede tomar ya la decisión de extinguir el dominio sobre esos bienes. ¿Qué significa? Bueno, llevarlos al patrimonio público. Y en adelante iniciar uno, un proceso que bueno que sería bueno que habláramos el destino que se ha planteado estos bienes. Pero eso en, en teoría es eh, el, la naturaleza de este se proceso. ¿Se investiga eh, digamos los bienes de esas personas que son presuntamente implicadas en las tramas de corrupción? ¿O también a quienes parecieran claro. estar vinculados? Porque no, no necesariamente tienen que estar Exacto. esos este, bienes a nombre de la hay, persona. La ley nos plantea ocho categorías de okay. bienes que pueden ser eh, de extinción de bienes. Puede ser que tú tengas un bien que ha eh, adquirido de manera lícita, pero lo estés utilizando para esta actividad ilícita, uh -huh. ese bien también puede ser objeto de extinción de dominio. Si tú tienes los bienes, por ejemplo, eso que llaman los testaferros, exacto. En este caso, porque bueno, quizá la persona el, el, el, el que es la no el que ha dado nombre. la cara en este caso no tiene nada de eso su nombre, pero tiene un cuñado, uh -huh. un compadre, un amigo, entonces es el que le lleva los bienes. Van contra, bueno, hay indicios que dicen que esa persona ha tenido un enriquecimiento sin causa o ilícito. Y sobre esa persona también opera la extinción esta, esta, esta acción, como es de carácter civil, no tiene responsabilidad penal per se. O sea, si el, por ejemplo, a testaferro el cuñado, el primo, el que hablábamos, el compadre, le consiguen los bienes y el hombre no puede demostrar la legitimidad de esos bienes, se le quitan. Él no va a ir preso de inmediato por eso. Los bienes van a, pasan a mano del okay. Estado porque la acción es de carácter patrimonial. Lo que nos interesa son los bienes. Ah, bueno, este mismo fiscal seguramente enviará... Eh, el, el expediente a otro fiscal del Ministerio Público para que investigue ya el hecho penal que probablemente lo, lo referencie como un testaferro o colaborador en una actividad de este tipo. ¿no? ¿Quién ejecuta estas acciones? Específicamente la Fiscalía, Este el trabajo también es eh, tiene alguna participación la Policía Nacional contra sí, la Corrupción. Sí, hay una... Hay una eh, el órgano, se crea un órgano nuevo que va a ser el órgano encargado eh, del de sistema de bienes, el manejo de todos los bienes incautados. Eh, anteriormente nosotros teníamos una la SUNAT, tenía un, un órgano para la administración de bienes que tenían que ver con el tema de la droga. Eh, la ONDOF lo hacía en, eh, con el tema de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo con este tipo de delitos. Pero eh, la, en, en esta ley creamos un servicio para la administración de los bienes. Ese servicio se va a encargar de la recepción, del resguardo. Hay figuras, por ejemplo, decíamos ayer en la actividad con el presidente, como la venta anticipada. ¿Qué okay. sucede? porque ¿qué, ¿Qué es lo que se quiere? Y antes de entrar en eso quiero explicar por qué se crea esta ley. Porque generalmente cuando una persona entra a ser juzgada por delitos de corrupción, entonces la persona al final admite los hechos, tiene una pena, que nuestras penas no son muy altas, que el presidente nos ha pedido que revisemos las leyes anticorrupción en general. Entonces la persona admite los hechos, sale con una rebaja, paga dos o tres años y se va a la calle a disfrutar de todos los bienes que hizo producto de la corrupción. Que tampoco es justo. Que, que no hubo manera de comprobar por los testaferos, por lo otro. Entonces esta ley iba directo a eso. Porque generalmente la gente dice, bueno, dos tres años presos para salir con unos millones de dólares, quizá salí, no no fue mal la cosa. Pero esta ley iba directo a eso, a los bienes. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque es necesario de manera oportuna, se prevé medidas cautelares, por ejemplo. Tú dices, iniciando el proceso, el fiscal puede pedir y solicitar las medidas cautelares. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Prohibición de enajenar y grabar. Se envía un oficio al SAREN, por ejemplo, y a los bancos. Mira, esta persona no puede movilizar cuentas, no puede eh, eh, eh, vender ningún bien, y el SAREN, como tiene un sistema, bloquea eso. La persona ya no puede vender bienes muebles e inmuebles por, por lo que tiene que ver con registro y notarías Se toma otra medida cautelar, que es la incautación preventiva. Ah, bueno, como pasó ayer, hay una cantidad de, de bienes en un galpón... Vamos allá, vamos a tomar eso para que no se deprecie, para que no se desvalijen y se le va a dar de una vez un uso eh, eh, que tenga que ver con lo que el Estado, lo, los fines del Estado, Estado. las necesidades del Estado. De eso vamos a hablar a la vuelta vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cuál es el fin último de los bienes que, digamos, eh, se sustraen de estos actos ilícitos? De eso vamos a conversar, diputado, dentro de unos minuticos vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes quédense con nosotros, ya venimos. conversando sobre este tema con el diputado, la ley de extinción de dominio ayer fue aprobada, pero además una ley que ha causado mucha emoción también en el pueblo de Venezuela porque se evidencia como el Estado venezolano, el jefe de Estado Nicolás Maduro, los poderes públicos de nuestro país, la Asamblea Nacional como un poder legítimo de la patria, ha, digamos, accionado nueva legislación para poder atacar este, estos bienes que de una u otra manera han afectado sin duda alguna todo el pueblo de Venezuela, el Estado venezolano. Como tal, ¿Qué ha dicho la gente. El equipo de producción salió a conversar con algunas personas sobre esta ley que ha sido aprobada por unanimidad el día de ayer, y esto ha sido lo que nos ha dicho la gente para las cámaras de Venezolana de Televisión. Veamos. Los bienes incautados a la persona que, que se descubre y se le pruebe que han estado en acto de corrupción deben ser devueltos al Tesoro Nacional para ser reutilizados a beneficio de la comunidad y de la población. Cuando se toma. Algo que es propiedad de la nación no es que es propiedad de alguien de la administración pública. Son bienes de la nación que sirven para la administración pública y que corresponden al derecho público. En consecuencia, cualquier privado que se adueñe de eso está expuesto a que se lo expropien y eso debe pasar otra vez al sector público. Me parece bien, muy bien, perfecto. Pero es que, cuando se cumpla y existe un tribunal es que no sea...? que sea legal que sea legítimo es que es un principio de justicia o sea, el, el funcionario público debe ser un servidor está al servicio de la gente del pueblo, debe ser un modelo de, de líder en su gestión entonces, es un principio de justicia que si, si es enrique enriquecido con los bienes las finanzas públicas que se confisque y que el Estado repatrie esos recursos en misiones o eh, objetivos eh, sociables como transporte, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Me, me, pero me parece un principio de justicia que el Estado haga esa confiscación de recursos de personas que han se han enriquecido a través de la corrupción. Bueno, la gente está muy clara, diputado, y además que están bien, digamos, ubicados en lo que es del pueblo, porque es, es, es del Estado, no es solamente eh, un recurso de, del país, sino que es del Estado venezolano sí. y de todos los venezolanos también y venezolanas que de una u otra manera, a través de estas tramas de corrupción, han acabado de manera ilícita y el pueblo, bueno, se ha expresado Así. y ha expresado de manera favorable la decisión de la Asamblea Nacional. Esa, esos bienes, ¿a dónde irían? Sí, me, me llama la atención la claridad que tiene nuestro pueblo sí. sobre, sobre cómo es la lógica. no Es, un, es una cuestión de, de, de entender esto como un proceso que es lo que es, claro. ¿no? es el deber ser. Una persona que obtiene eh, recursos y se, y se enriquece con los bienes públicos debe pagar, pero además esos bienes deben volver al patrimonio público. ¿no? ¿Qué, qué importante eso. no Lo que estamos previendo y lo que prevé la ley eh, habla de... Eh, los bienes que se han incautado, que van a ser administrados por pues este servicio de bienes, van a ir eh, en primera medida a los servicios y todo lo que tiene que ver con la política social. ¿No? Eh, las políticas, en este caso misiones, grandes misiones que tiene la revolución, se habla de, también de obras de infraestructura eh, que son necesarias. El presidente, por ejemplo, ayer decía, bueno, una cantidad de, de, esta, de esos materiales van a ir a la misión Barrio Nuevo Tricolor. ...para eh, eh, bueno, atender nuestra, nuestros sectores populares. Habla también de eh, los servicios públicos. Van a usar, digamos, algunos camiones estas... ...de eso uh -huh. de, de que tienen que ver... ...que pueden ser ser utilizados en CorpoLego... ...en las empresas eléctricas del Edificios. Estado. Exacto. Y habla también de los de los cuerpos de seguridad. no es, Son los cuatro espacios de, de política social... Eh, ...el tema de, de los órganos de seguridad... ...infraestructura y bueno, todo lo que tiene que ver con la política social del gobierno, además, te planteaba y decíamos, hay, uno, hay una previsión que tiene la ley, eh, eh, porque la, sobre todo el, el carácter que da y lo importante que es expedita en la toma de decisiones. Tiene que ver, por ejemplo, con la venta anticipada, que no terminé la idea la vez pasada. Eh, cuando hay, hay bienes que que tienen que se pueden son, son perecederos o que tienen pueden desvalorizarse o pueden, de alguna manera, eh, eh, perder su valor, esto se puede hacer una venta anticipada. O sea, tú me dirías, pero, ah, pero si todavía no se ha terminado el juicio, uh -huh. ¿cómo vendes antes un bien? Bueno, eh, lo primero es resguardar el capital o el valor que tiene ese bien. Se hace esa venta anticipada, eso va a un fondo... Y ese y ese dinero que hay en ese fondo hasta tanto se produce ...la sentencia de extinción de dominio. Okay. En ese momento ya se liberan los fondos... ...y se vuelven al patrimonio de Estado. En caso contrario, bueno, se le entregará el dinero... ...el valor que tenía... ...de la, la persona que estaba en lo que llamamos nosotros... ...en la ley titular aparente... ...o lo que quien dice ser dueño del bien... ...se le devuelve, ¿no? Es importante decir que la ley plantea... ...todas las garantías procesales... ...el derecho a la defensa y el debido proceso... ...está planteado el respeto a los derechos humanos... ...de las personas que sean objeto de esta ley... ...y de quienes tengan que ir a los procesos... ...de extinción de dominio las garantías, eh, cómo defenderse en juicio, ¿no? En caso, por ejemplo, es importante una, una figura que no prevé el proceso penal. En nuestra legislación no, tú no puedes jugar una persona que esté en ausencia, una persona ausente, ¿no? Tiene que estar en el tribunal para poder ser juzgada. Esto nos ha hecho y es bueno llamar aquí la atención de muchos de estos casos, de estos delincuentes que tienen que ver con lo, esa, esa banda eh, delincuencial o ese tinglado delincuente que se llamó el gobierno interino, que la mayoría están fuera del país, que en este caso no pueden ser juzgados porque no, se han, no han sido presentados ante la justicia, nosotros podemos, y en este caso los tribunales de extinción de dominio, pueden abrir un proceso contra los bienes de esas personas que se han enriquecido ilícitamente contra sus testaferros, porque eso también deben pagar, y seguramente pronto pagarán. Entonces, se abren esos procesos si él, la persona... No se, no, no se presenta, no envía un abogado, no, no comparece, siendo estando debidamente notificado se le designa lo que llaman un defensor al litem, que es una persona, un abogado, que debe velar por los intereses de él para que se respete el derecho a la defensa. Pero no se detiene el proceso por la incomparecencia de eh, este tipo de personas. Pongamos el caso Julio Borges, por ejemplo. Uh -huh. Está fuera del país, tiene bienes aquí, se han enriquecido afuera, seguramente han comprado más bienes aquí, tienen familiares, amigos, testaferros te ¿no es en esto, bueno él, esos bienes de esa persona pueden ser objeto de extinción de dominio por supuesto respetando el debido proceso si no se presenta se le pone un defensor al líder quería consultar, disculpe que lo interrumpo porque esta ley eh, evidentemente protege los bienes del Estado en líneas generales o rescata los bienes que de lógica Inicial eran del Estado, pero también la intención del jefe de Estado es eh, atacar o, mejor dicho, digamos buscar a los corruptos, bien sea de la administración pública o también del sector privado que han estado vinculados. Es. Ahora, cómo saber y conocer a alguien del, del sector privado que tenga algún tipo de bien y de dominio que provenga del Estado. Pues fíjate, es muy, yo creo que es muy fácil, ¿no? O sea, al final todo. Yo, en lo particular, yo tengo un apartamento que me compré con un crédito de política habitacional, más la caja de oro, yo puedo demostrar eso, okay. ¿entiendes? Ahora, es lo normal que cualquier persona, sea un empresario, tiene su empresa, mire, yo empecé hace 20 años con este capital, estas empresas me dieron este rendimiento, tengo mi declaración de impuestos sobre la renta, tengo todo, bueno, yo puedo probar que mi capital creció de manera que tengo esta cantidad okay. de bien. Lo que debe hacer es eso, la persona que... y, y, y es importante decirlo porque... Cuando empezó este tema de la ley, yo vi a mucha gente preocupada y dice, bueno, pero ¿por qué se preocupa? El que, no, el que nada, nada debe, nada teme. Claro. El que no tiene, no tiene bienes, el que no puede justificar, no tiene por qué estar preocupado por esto. Una persona que, como la mayoría de los venezolanos, como la, may la mayoría de los dirigentes del chavismo, como los revolucionarios, yo te puedo decir, yo conozco la mayoría del círculo con el, del que yo me rodeo, el 98% son personas ligadas a la revolución y la mayoría son honestos. La mayoría de mis compañeros en la Asamblea Nacional son personas honestas. Entonces, bueno, todos podemos el, el que, el que el que no debe nada, no, no tiene por qué temer. Ahora, el que esté en contra de esta ley, si sí me parece, de, de, de plano me parece que entra, entra bajo sospecha, porque bueno, no, no hay por qué no. Entonces. Eh, como lo decía nuestro pueblo, que es, es la sabiduría popular, bueno, si tú te robaste algo, eso debe volver a las manos del Estado. Debe haber un proceso en el que la gente se entere, mira, así como lo hizo ya el presidente y dijo además, sigan avanzando, sigan entregando bienes, no, sin, sin, sin, sin que yo esté, avancemos en eso, porque es necesario que nuestro pueblo sienta que estamos tomando medidas correctas y que estas medidas están llevando al beneficio directo de nuestro pueblo. Después de esta ley, ¿qué vendría? Que vaya, por supuesto, cónsula a todo lo que tiene que ver con el rescate de estos dominios, pero además con eh, acabar eh, estos hechos y estas tramas de corrupción. Fíjate que es lo interesante, ¿no? Eh, eh, estos hechos de corrupción que, que vivimos en este momento tienen que ver con, con, con nuevos métodos que hemos tenido nosotros que buscar producto del bloqueo. Nosotros no podemos comercializar nuestro petróleo. Eh, eh, como lo, hace, ...como lo hacíamos antes o como lo hace cualquier país del mundo... Vienen, ...vienen una carta de intención, un contrato, una carta de crédito... ...despachamos el petróleo y liberan los recursos... ...eso no pasa aquí en Venezuela... ...nosotros tenemos que acudir... ...producto del, de las medidas coercitivas unilaterales... ...impuestas por los Estados Unidos... ...a diferentes mecanismos... ...triangulaciones eh, con, con bancos en el extranjero... ...muchas veces lo ha dicho el propio presidente... ...hemos tenido que hacer cosas en silencio... ...y han tenido que hasta recibir pagos de, de, de, de, de petróleo en efectivo... ...entonces todo esto... Fue el caldo de cultivo para que unas personas inescrupulosas que estaban en PDVSA y alrededor de estos empresarios, políticos, funcionarios públicos, se involucraran en una trama de corrupción. El presidente nos ha dicho, revisemos todas las leyes porque el bloqueo, por, por lo menos por ahora, va a seguir. O sea, tendremos que seguir acudiendo a mecanismos... Eh, eh, eh, que no sean de, totalmente transparentes porque no lo podemos hacer. Nosotros no podemos decir que nos compra el petróleo porque esas personas son sancionadas, son perseguidas por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces dentro de todo ello tenemos que hacer un ejercicio de, de, de buscar los mecanismos que nos permitan Seguir eh, comercializando nuestro petróleo, lograr eh, medidas oportunas que permitan que la economía no se detenga, pero además que haga los procesos lo más transparentes posible. ¿no? Entonces sobre eso el presidente ha dicho, revisen toda la legislación anticorrupción. La Comisión de Política Interior, de la cual yo soy vicepresidente, el presidente del capitán Diosdado Cabello, eh, la Comisión de Contraloría... Y la Comisión de Economía estamos conformando una comisión mixta para hacer un barrido completo de todas las leyes que tienen que ver con el tema, eh, eh, con la lucha contra la corrupción para avanzar en ello. Y es necesario, es importante. Eh, nosotros tenemos la obligación de blindar al Estado porque fíjate, estos mecanismos mutan rápidamente. Claro. Muchas de estas cosas eh, eh, que no estaban previstas como la, por ejemplo la trama de las criptos son figuras relativamente nuevas. entonces eh, eh, se introdujo esto como un mecanismo para eh, el, el robo de, del dinero proveniente del petróleo. Ah, entonces hay que, hay, hay, que hay que profundizar, hay que actualizar nuestra claro. normativa. A este tipo de hechos, ¿no? Entonces, y es la tarea que tenemos desde la Asamblea Nacional, eh, muy comprometidos en ello, el presidente Jorge Rodríguez sí lo ha hecho. ¿Está y, conforme y los diputados de la Asamblea Nacional? Sí, con... no, yo creo que el pueblo debe estar conforme. Esto es un instrumento que va a servir, yo le decía ayer al presidente cuando me tocó intervenir, decía, tiene dos, dos caras esto. Lo primero, que eh, por supuesto va a servir para recuperar los bienes, el, el objeto de esta norma. Pero además va a ser un, un elemento disuasivo para quienes estén pensando en incurrir en actos de corrupción. Sabe lo que le puede pasar. Sabe lo que le puede pasar. Entonces, tiene, tiene un elemento preventivo y un elemento que no se puede decir que es punitivo, porque no es un castigo, sino es simplemente el castigo es el penal. Esto es el Estado tomar... Eh, posesión de esos bienes y ponerlo a disposición del país. Muchísimas gracias. Gracias profesor. a ti, Verónica, y bueno, espero haber podido cumplir los objetivos en esta entrevista. Así es. Si no, bueno, lo volvemos a llamar, <susurra> porque seguro. hay que dar la explicación las veces que sea necesario para que el pueblo sepa el trabajo que realmente se hace desde la Asamblea Nacional y el trabajo importante que tiene el presidente Nicolás Maduro, pero sobre todo el compromiso que tiene por acabar con esta, estas lamentables tramas de corrupción eh, con la vinculación del sector público y privado. Pero hay algo importante que quisiera rescatar antes de, de despedir, y es que realmente los venezolanos en líneas generales somos honestos. La, la revolución es honesta y estas personas que han actuado de manera ilícita van contrario a todas las líneas y los valores de la revolución bolivariana. Gracias a ustedes por habernos acompañado, usted diputado por haber estado con nosotros estos minutos. Despedimos el programa especial el día de hoy, pero los dejamos con un material importante de nuestra compañera Mariana Matadugarta que también da una breve explicación sobre esta ley promulgada el día de ayer. O Será hasta una próxima oportunidad. Antecedentes y objetivo. Este proyecto de ley basa sus antecedentes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 y en la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio preparada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La ley busca fortalecer las capacidades del Estado para castigar prácticas delictivas como la corrupción, facultando al Estado para confiscar a través de una sentencia los bienes vinculados con delitos cometidos contra el patrimonio público. Dos. El proyecto de ley está estructurado en 48 artículos distribuidos en cuatro capítulos. El primero está relacionado con las disposiciones generales, la aplicación de la ley, la cual estipula que será ejecutada una vez entre en vigencia, y la imprescriptibilidad, la cual indica en su artículo 7 que es independiente de la responsabilidad penal y no se extingue aun cuando el sujeto titular de derecho haya fallecido. El capítulo 2 de la ley garantiza los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 15. Toda actuación que implique una limitación de los derechos humanos será adoptada previa orden judicial. 3. El tercer capítulo del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio establece tres medidas cautelares. En primer lugar, la prohibición de enajenar y grabar en segundo lugar aseguramiento previo o incautación y por último el decomiso estas podrán ser aplicadas desde el inicio del proceso y cuando sea necesario asegurar un bien el cuarto capítulo está relacionado al destino de las incautaciones el recurso generado de la venta de los bienes y los bienes propios podrán ser utilizados por el ejecutivo para cuatro frentes específicos financiar el sistema de protección social Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos, recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública y aprovechar la dotación y fortalecimiento operativo de los organismos de seguridad. El Parlamento Nacional cumple con los procesos necesarios para la promulgación del proyecto jurídico. En cifras podemos decir que más de mil personas participaron en la consulta pública y 2.400 propuestas y recomendaciones han sido tomadas en cuenta para mejorar y fortalecer esta ley.